Advertencia mis vídeos como este, son solo para entretener al público que los ve, así que si no toleras este humor no veas el vídeo y ponte a ver otra pintada xd. Hey, hola, que tal? Yo soy Gamer Hacker y el día de hoy jugaré con mi amigo al evento del Ayuntamiento Equipo Táctico y por si no saben de qué va este modo, permítanme explicarles con mis sabios conocimientos del juego. Verán el modo de juego principal se trata nada más y nada menos que de Suburbinacion, pero con la diferencia de que en ambos bandos solo se pueden elegir entre dos variantes de personajes, que serían los tanques y médicos, es decir del bando planta son pómeros y girasoles, y del bando son y científicos, pero en este modo casi siempre la ventaja la tienen los zombies, si un científico te aparece de la nada te puedes dar casi por muerto, pero todo se verá reflejado en las partidas, ya veremos quién es el mejor, ¿verdad mi querido amigo? ¡Claro que sí! Ya verás como esas plantas pendejas nos lavan a tu Te Se arrepentirán de no haber germinado las hijas de su recluta madre la chingada. Hace un momento escuché disparos de una girasol, pero ¿dónde estará? ¡Ajá! Pobrecito, no lo acompañó nadie xd. Miren el regalito que me encontré. no hizo ni el más mínimo esfuerzo, con un disparo fue suficiente, vamos a partirle la madre a alguien más XD, deja ahí cabrón. ¡Maldito camper! ¡Puta, qué ofertón! ¿Y tú qué coño eres pedazo de friki? La ch... No esperaba esto, ¿y ustedes? No es lo que esperaba pero estoy satisfecho Solo pensé que iban a ser los dos girasoles y no todo un squad completo XD Güey dame curación que me acaban de dejar muy tocado Ah caray, ¿como que muy tocado? Y modo asesino A del hijos de su puta madre salgan de ahí ahora O les rebano todas las cáscaras Y me hago un juguito con ustedes dos XD Bueno no era para exagerarle Pero los hemos exprimido hasta sacarles el juguito de naranja XD No sé tú, pero esta partida se me hizo algo rápida Lo mismo digo pero vayamos por la segunda partida inmediatamente Rayos le toco a mi amigo del otro bando Bueno, olvídenlo, ya se cambió. Wey ayúdame, estoy en problemas! Perdón, no estaba tan cerca. Ah, no chingues, no mames, qué pedo. Wey no. ¡Rey, mi santa que estás en el cielo! pica, usted mi nombre! <muchas> Espera, ¿qué mierda? Ay, no mames. No ¡Muchinga, suaré! Game. ¡SU PUTA MADRE! ¡HASTA LA PRÓXIMA! <tose> uh. <Wait. No. tose> Esta situación se puso peor. ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! Bueno, lo intentamos. Bueno, al final lo logramos XD. No. No. no. no valió verga Escuché los disparos de una girasol y según yo está por aquí, donde se habrá escondido. Bueno, la que escuché era la oscura, la poderosa, no cuenta xd. Jaja, en este modo hacer papilla a los girasoles es tan fácil como pelar un cacahuate XD. La partida duró todavía bastante menos, supongo no tuve suficientes momentos chidos en la partida. Ya cabrón, hable bien. Jaja, todos me la repelan en esta partida XDDD. Llevo grabando como media hora y creo que el vídeo lo recorte demasiado, en fin vamos a ver por qué lado más cala iguana. Ven aquí la pelea parece que no tiene fin, ayúdame por fin. Voy lo más rápido que puedo pero aún con la mejora de velocidad me siento algo lento. Ay, ¿qué pasa? <risa> No sé ustedes, pero creo que de las cosas que he estado matando más son girasoles oscuros, me pregunto si acaso será la misma persona como este de aquí. Si es así pues, me vale un comino a fin de cuentas, no es de mi equipo XDDD. Vamos por el jardín lo acaban de poner. Ok, vamos. Eso no es algo bueno, ¿verdad? No. Ah, pobrecitos de los pomelos, no duraron nada xd. Santa madre de Cristo de todos los pecadores, sálvame, llévame a tu reino. ¿No crees que fue muy rápido? Obvio que lo fue, les llegamos como en horda a esos tipos. Oh shit! Here we go again. Help me! Te diste cuenta muy tarde Se murió. A veces me sorprende lo súper fácil Que es derrotar a varios pomelos a la vez En solo cuestión de segundos ¿No te parece que las partidas Son muy rápidas en este modo? Sí. Además no queda mucho para ganar Y siento de que este video no lo estoy editando bien xd sí. He esperado mucho tiempo para hacer esto Creo que ha sido la muerte más épica, pero también la más pendeja que he tenido XD. A huevos salí en los alardes, solo que hay un minúsculo detalle, porque sigo aquí en el evento si mis cofres ya los había abierto, y ya tengo pa' colmo las 50 estrellas, entonces ¿por qué carajo sigo aquí en el evento? No lo sé, tú dime... Y bueno amigos gamers, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya hecho pasar un buen rato por lo menos, intente subir el video durante el transcurso del evento, pero me hizo falta tiempo libre, en fin, si te gusta esta clase de contenido, suscríbete, que esperas, el botón de suscripción no está ahí de adorno, dale like si te gustó, y si no te gustó, pues yo no sé qué sigues haciendo aquí, a la vez.